Sin saber un día, yo planté una semilla en la tierra mojada. Esta semilla cayó en la tierra, en la árida tierra que despoblada estaba plantas, de cualquier verdor, de cualquier actividad, esta semilla que yo planté estaba marchitada, medio muerta estaba, completamente seca la vi yo. Pero aún así, el Padre me dijo que la plantara en la tierra herida. Y aún así, yo obedecía esa voz que me decía, plantala allí. Y poco a poco pasaban los días y yo la regué La regaba con mucha agua Sin saber por qué lo hacía yo Y poco a poco me transformé y los días pasaron, algunas semillas dieron fruto Pequeños brotes salieron de la árida y dura tierra ¡Oh sí! Y lo que más me sorprendió a mí que la semilla muerta no nació después de mucho tiempo ahí y yo ya me lo esperaba así que sería así pero lo que no avisé Fue una maravillosa obra de Dios que vi allí ¿Qué fue lo que vi? Infinitas semillas más ¿Quién sabe por quién plantadas allí? Gracias al agua que yo di Pudieron germinar ahí y aquella tierra arida y seca y dura se transformó en una maravillosa verdecidad de muchas plantas que no sé qué son pero dan amor y dan perdón y Vida, maravillosa vida que no sabes de dónde puedes salir algún día si tan solo, si tan solo echas